Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This lesson is 50 Advanced Intermediate. So we're in Spanish. 50. Yeah. And it is a suggestion from Andrew Smart. Hola, Hola Andrew. Andrew. Um, nice surname. Yeah, nice, yeah. Nice to have that ah, good affirmation, yeah. <laughs> Andrew Smart. Andrew okay. Smart. And Andrew has uh, has asked us he, he asked for something and I've changed it a little bit because I think it might be fun. Andrew is aware that Cynthia and I are not great fans of football. Okay, oh. and we're not, are we? No, no, no. no. Unless you've changed? Uh, yeah. No, no, no. I'm just thinking about what. What's okay. Going. And he said that it would be interesting to see the differences between the passion of, of a Spanish person talking about sport and the passion of an English person talking oh, about sport. Okay. I, I'm not going to do it justice Nor am to, I. to Spanish okay. people. But look, so why don't we call my dad next time? No, my dad. No, no, no, no, no, no. Lorenzo. hacer, Okay. Okay. So, what we're going to do is this We know nothing about football. We well, know well, nothing I mean, about I know, sport. I know. All right, we know there's, a, there's ball a ball and some goals and and, and everything. people and and some people in Spanish. Kick I know nothing <laughs> in Spanish. I know nothing about football. I don't watch football. I don't talk about football. It doesn't interest we me. We don't watch anything. That's so, no. And Cynthia is pretty much behind me on that. <laughs> so, what we're going to do, following Andrew's uh, suggestion, is Cynthia and I are going. We're going to have a chat, but we're going to comment. We're going to do the commentary on two very big football matches for like. 30 seconds a minute, Cynthia's going to be the commentator in Spanish and I'm going to be the commentator and we're going to show you how badly we do it. How am I going to be the commentator? You're going to commentate, you're going to watch football you, you and you're going watch, to comment. You watch how I'm going to comment that. It's going to be hilarious. You're Spanish. Go for it, go for I'm it. I'm going to do it and I know nothing. Okay. entonces, nos vemos en la segunda parte. Venga, ponme el vale. vídeo, des al vídeo. Vale. Ok, Cintia. <risa> yo voy primero, ¿vale? Porque... Ay, no, yo primero. No, yo. Porque porque tengo... Vas a hacer un trabajo fenomenal no, yo tengo, y yo, yo a... Que no, tengo vergüenza. <risa> y cuando me vea, voy a tener vergüenza ajena de mí misma, ¿vale? Vergüenza pura. Porque se me da mal, pero me, me voy a reír. Sí, claro. Eh, mira, es que es como... Ya, he cantado ver? los Backstreet Boys. ¿Cómo? Sí. Eh, ¿Cómo me puede he hecho el ser? Imbécil. Entonces, lo que voy a poner el vídeo, sí, ¿vale? Me voy a poner el vídeo y luego vamos a hacer el, el comentario, a, ¿no? Vais a flipar. <risa> <risa> <risa> me van a contratar para, para hacer ahora los. Sí, sí, te van a llamar. Cintia, Cintia, tienes, favor, que, tienes que me, venir <risa> a, al estadio a, a hacer eso otra vez. Vale, sí. entonces. Primero, el primer eh, partido que tenemos, ya yo, yo sé la palabra partido, por partido, ejemplo. Partido, es eh, el Liverpool entre Atlético Madrid. 2020. Atlético de Madrid, vale. Atlético de Madrid. Es que ponía Atlético, Atlético, Atlético. Madrid. Pero. D, ¿no? Okay. Atlético de Madrid, que yo sepa, vamos. Que es lo que. Vale, Cintia, tú primero, ¿vale? Tú vas a... Vas a no, no, yo, yo, yo. Es que tengo tanto miedo que, que quiero que se acabe. Vale, entonces... Va, vamos, a, vamos a escuchar a Gordon haciendo el comentario sobre este partido. Van a tener el vídeo ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras tú hablas, ellos Sí, sí, el voy a, van a ponernos en la esquina. Esquina, ¿como sabes? Andrew Smart, muy mal. Estamos, es nos tal. estamos cagando en, en tus muertos. Vale, Ok. Primero, Liverpool Atlético de Madrid 2020 con gol. Bueno, entonces los jugadores ya están lamiéndose los labios y, y este hombre de barba... Este, los do, dos hombres de barba, qué casualidad. Ya empiezan, ya empiezan, ya están pegando... Ya, ya ha un gol. Ya, ha, ha, bueno, ha conseguido un gol y otro hombre de barba... De, de, de, hay muchas barbas en, en este juego Y mira, están ya Mira, el de amarillo intenta Sí, ya lo has conseguido No sé qué intentaba, pero lo has conseguido Y luego hay mucho movimiento Mucho movimiento Y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Ya, mira uh, te, haces, te haces daño eh, haciendo eso Y luego oh, y, sí, Otra vez, eh, que gol más fantástico Nunca he visto un gol tan bueno Y están, otra vez están jugando Muy bien Y, ¿no? y bueno, ha, ya, bueno, ha salido Ya, oh, ese hombre de, Con la barba, otra vez oh, Pero, oh, ¿cuál, y, ¿Cuál es cuál? Yo qué sé <risa> Yo qué sé, el hombre de negro está, está, puff, ya, qué bien, qué bien. Noto que casi todos los jugadores tienen barba, entonces es, <risa> es, es algo, es algo, algo... Aerodinámico. Está de, ¿no? mira, y el otro hombre, mira, el entrenador, sí, todo el mundo. Entonces, muy bien, chicos. Muy bien, Gordon, vale, vale. <risa> Fatal, pero vale. Entonces, ese ha sido mi intento. Eh... Me he fijado más en las barbas que en el fútbol. La verdad, sí. Un poco, un poco me, fashion, ¿no? Más me que... parecía un poco extraño que, que, que, que todos tuvieran eh, una barba cintiana. La ah, verdad, sí. Que pare, eh, nos no parece normal. Y, eh, pero, vale. Creo que no he usado en ningún momento una palabra. Una palabra. No, pero... no, Además, no. Un, un tecnicismo, una... ¿no? Sí. <risa> bueno pelota sí creo que sí he, he dicho pelota y, y hombre vale y barba. y barba barba se ha repetido vale ahora bueno ya ya vais a ver algo mejor otro nivel que, que, que de no, comentario fatal, pero... otro nivel vale y ahora... pero nivel por debajo sí. sí he dicho otro nivel no, no superior ellos superior. pueden decidir en qué nivel eh, caes vale eh, ahora Cintia tiene eh, Juventus, se dice Juventus, Juventus contra sí. Atlético, Atlético de Madrid otra vez. Joder, y... no te... ponme el Madrid y por lo menos lo identifico. Es que no ¿Qué? sé, Atlético es rojo, pero no sé que el Juventus, no tengo ni idea, por Dios. ¿qué no, me no pasa nada, entonces yo pero voy a poner el vídeo y Cintia va a empezar y, y, y os va a encantar, seguro. Muy bien, pues empezamos el partido Ya ha empezado el partido Y le pegan al balón Y los de blanco van corriendo Y casi que se le meten un gol Atracción Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. <risa> Vamos, venga, que sí Ha metido un gol, vamos No sé quién es el de Juventus ese Muy bien, perfecto Ha metido un gol al portero Al fosforito Bien, el Ronaldinho ¿Ese es ese Ronaldo? No. No, no sé quién es ese El Ronaldo Está muy contento Ay, falta, no, no falta Que faltaba tiempo bueno, pues seguimos con el balón, vamos a celebrar otra vez el gol que han metido los de blanco y negro Vamos a ver la repetición, ahí se ve claramente cómo ha fallado el gol y no lo ha metido Ahí vemos la repetición la cámara lenta, se ve el balón con nuestra cosa esta de 3D, lo que sea Y lo estaba celebrando Ronaldo, ahí cabreado Y seguimos con el partido de fútbol, ahora está otra vez el de blanco que se acerca sospechosamente, se cae y es una falta, no se sabe si es una falta, vamos a ver si es falta o no es falta Entonces viene el árbitro y dice que pita un penalti de esto, un penalti, vamos y mete, y mete gol a Trayón otra vez Y a celebrarlo y han ganado los de blanco y negro que será no sé qué Juventus ni idea Atlético, no lo sé Muy bien, ya está, ¿no? O... Y no hemos visto jugar al otro equipo. Eh, la afición está muy cabreada, como se puede ver, casi llorando, uno ahí tirándose por el suelo. Como era de esperar, el nivel de Cintia mucho mejor, ¿no? Hablabas, hablaba rápidamente y... Bueno, y decías, así habla, ¿no? En, decías unas palabras claves, ¿eh? Como, sí, por ejemplo, como... los, de blanco, los de blanco y los negro. De azul, los de blanco y negro y los de azul. Ni siquiera sé si ese es Ronaldo o Roberto Carlos o Ronaldinho o yo que sé quién es ese. ¿Quién es ¿Ronaldinho? Yo qué sé. ¿O Ronaldo? ¿Son personas distintas? Sí, ¿no? Yo qué sé. Ah, pues no sé ahora ya. No sé, no sé. Me no haces dudar. Sí, ¿no? Son dos. No sé, no tengo ni idea, chicos. O algo. O Roberto Carlos o yo qué sé. No sé quién es ese. Parece brasileño. Ah. Mm -hmm. O portugués. Mm -hmm. No lo sé. Uh -huh. Ahí lo dejo. Eh, ¿Y el, dónde juega? ¿El equipo Juventus. Juventus? ¿Este ¿Qué país? N Grecia. Eh, que no sé. ¿Es, es español Juventus? <risa> no sé. No sé. Lo voy a Te lo juro, mi padre, me va, mi padre me va a matar. Mi padre va a decir: ¿Pero cómo vas a decir que no sé qué? Si es? este es claramente de. A ver, ¿te puedo decir dónde es el Atlético de Madrid? <risa> <risa> pues eso. Yo creo que. Mi hijo de cuatro años podría... Creo que el Juventus es, es, es español, ¿eh? Sí. Pero ¿por qué dice Juventus y no Juventus? Porque será... A ver, espérate. De Turín. ¿Turín? Vale. Espérate. Es uruguayo. ¡Ah! Ni idea, eso? vamos. Pone Juventus Club Social y Deportivo Privado Urugu Uruguayo. Uruguayo. Uruguayo. Ah. Pues mira, ni idea, ¿ves? Pensaba que era español. Obviamente he oído hablar español y he dicho, español. Ni idea. Pero es que de fútbol no tengo ni idea. De deportes en general, no tengo ni idea. No. Y la gente a veces me ni dice: idea. Tú eres inglés, yo sí. ¿Y no te gusta el fútbol? Yo no. Y me miran con la cara de ya. traidor. Ya, como tú no, tú no eres <ríe> inglés. Te escupen, ¿no? Al, al pasar. Sí. Y no bebes pintas. Tampoco, tampoco. Eh, ¿Qué más, Gordon? ¿No sales mmm, a tomar mmm, bebidas a las seis de la tarde? Claro, al no. bar. No, al pub. No. Yo no sé si siguen haciendo eso en Inglaterra, si siguen saliendo a las siete de la tarde. La, a las siete, típicamente a las siete hasta las once. once. Y, y luego fish and chips o oh, kebab no kebab kebab kebab fish and chips no kebab kebab fish and chips kebab no sí pero bueno eh, entonces si si tú eres sabes un, un fanático de sabes quién futbol? lo haría muy bien quién un americano <risa> un americano comentando jo, es que lo haría es que todo lo que sea comentar Sí. El papel se lo de un americano, contratado. Es cierto, es cierto. ¿Sí? Entonces, Andrew. Andrew. Muchas gracias por esa sugerencia. Gracias, bueno. Eh, le damos ya... las gracias, pero a la ligera, ¿no? Ya la gente ya sabe eh, <risa> algo más de nuestra capacidad en cuanto a los deportes. Y he aprendido que el Juventus es de Uruguay. Ah, sí, ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Ah. Y es de color blanco y, y negro. Ah, no eran de, de Atlético de Madrid, ¿no? Ah, puede ser, pues <risa> podría ser blanco y negro o puede ser azul Nunca, nunca lo vamos a saber, <risa> la verdad <risa> Tampoco lo vamos a buscar, la verdad No hombre, blanco es el del Real Madrid, eso sí lo sé Sí, pero Pero no, Atlético Madrid. de Madrid, blanco No, no sé, no sé Alético de Madrid es blanco y negro. ¿Sí? como, O sea, blanco y negro, rojo y negro. Ah, es que, so, que oh, cambian no, rojo de, y de color. Rojo y blanco. Cambian de color todo el rato, Cintia. Depende, depende del día. Es que tienen que cambiar de... los anuncios que llevan, ¿no? Claro. Hombre, sí. depende con quién juegue, ¿no? Si juega sí. uno de blanco con otro de blanco. Problema. Pues. Problema. Es fácil para mí porque digo, el de blanco. El de, el blanco, de blanco, sí. Pero para el que comente, como no vea el nombre. Y antes de terminar, ya otra vez podemos eh, escuchar ese, esa alusión de gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Atlético de Madrid no, de Gol de Ronaldo ah, Por ejemplo de Atlético de Madrid de... Vale chicos entonces Muy mal. Eso es no todo. más no más de, de este estilo porque no, ten no tenemos ni idea y es y no más de cantar tampoco porque ah, a mí me gustaría Bueno hacer... pues más de cantar para Gordon y sí. para mí no sé algo No sé cualquier cosa que no sea cantar Ni ni fútbol ni deportes ni fútbol ni deportes no algo más al, al lado espiritual ¿no? sí hacia, o, hacia o el... hablar de animales animales espiritual, sí sí podría hablar claro algo... todos los niveles de animales claro. principiantes avanzados <risa> <risa> <risa> vale chicos before we go a word from our sponsor for those of you who like Exactly. You can't see. Yeah. For those of you who like a good read, okay, we have a bilingual <laughs> book. Now, this is called The Road to Morocco. It's the first book of um, four. Four? Road to Morocco, Road to Mexico, Road to England, Road to Spain. Yeah, four. And this book is basically the first stage of the journey that that led us to Spain. It's it's me really. I went to Morocco, and so this is my the story of my experiences in Morocco. India has translated the book into Spanish and done a very good job. That was a tough job, wasn't it? It was tough. Okay. So, this is a bilingual book. So, basically, what we've got is we've got the English on one side of the page and the Spanish on the other. Um, in terms of level, because some people were asking about the level, this book is written for in Spanish, not, not dumbed down, if you know what I mean. So, basically, it's the same no, as... Basically, buying. I had to translate... English English normal Spanish. English book to Spanish mm -hmm. so so um it's written uh, like any novel that you might read intermediate intermediate uh, upper intermediate inter and above yeah yeah okay so so there you are but obviously because it's got the English then you can if you're not sure about what that structure is then you can look at the English Or you can read the English first, then read the Spanish, or you can read the Spanish first and then read the English. So there you are. That's available on Amazon if you uh, fancy having a, a good read. And it's just a fun book. Yeah. It's a laugh. It's a laugh, that's true. Yeah. And don't this. It was a laugh translating it. Yeah, you were in stitches. <laughs> Cynthia was in stitches, yeah. No, I, I really enjoyed it. It was really good. However, some things were difficult to translate. Yeah. Um, so i did my very best yeah my jokes for example jokes. You remember the english jokes always play oh. on words and that's very words. difficult to translate into spanish yeah yeah but you've done a great job you've done a great Thank job you. i think you i think it, it came out <laughs> very nicely entonces eso es todo chicos eh, nos vamos y nos vemos hasta luego adiós